Desde el escritorio del profesor de física y matemáticas, José J.S. Tutor les saludan, y los invitan a continuar con la sección, ¿Cómo lo hago en física? Estrategias y atajos. Tips de física número 3. ¿Cómo calcular los ángulos directores de un vector, distinto del vector nulo, en el espacio, usando vectores unitarios ortonormales escrito en la forma? Vector A, igual a, A sub 1, en la dirección I, unitario, más, A sub 2, en la dirección J, unitario, más A sub 3, en la dirección K, unitario? Aquí, te lo muestro. Debes saber. Primero, que, los ángulos directores de un vector diferente del vector 0 son los tres ángulos que tienen la menor medida en grados o radianes no negativos alfa, beta y gamma medidos a partir de los ejes X, Y y Z, respectivamente, hasta la representación de posición del vector. Segundo, debes saber, los vectores unitarios Y, J y K son unitarios porque tienen magnitud o longitud de una unidad, ortonormales, ya que tienen un ángulo de 90 grados entre sí. Tercero, debes saber. Los cosenos directores se definen, así. Coseno de alfa es igual a, a sub 1 partido por la magnitud del vector A. Coseno de beta es igual a, a sub 2 partido por la magnitud del vector A. Coseno de gamma es igual a, a sub 3 partido por la magnitud del vector A. Ya que por Pitágoras la magnitud del vector A, es raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de a, sub 1, a, sub 2 y a sub 3 respectivamente. De la Física para Ciencias e Ingeniería volumen 1, séptima edición. Raymond dazer -Y. Traducción Víctor Campos Holguín. Capítulo 3. Vectores. Problema 52. ¿Qué dice? Un vector está dado por. R vector igual a 2I, más 1, J, más 3K. Encuentre. A. Las magnitudes de las componentes X, y, y Z. B. La magnitud del vector R. Y. C. Los ángulos entre el vector R y los ejes X, Y y Z. ¿Cuál es la magnitud de la componente en el eje X? A, sub 1 igual a 2, ya que esta es la proyección del vector R, sobre el eje, X. ¿Cuál es la magnitud de la componente en el eje Y? A, sub 2 igual a 1, ya que esta es la proyección del vector R, sobre el eje, Y. ¿Cuál es la magnitud de la componente en el eje Z? A, sub 3 igual a 3. Ya que esta es la proyección del vector R, sobre el eje, Z. ¿Cuál es la magnitud del vector, R? R, es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más, 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. R es igual a raíz cuadrada de 14, luego de multiplicar y sumar. ¿Cuál es el ángulo entre el vector R, y el eje X? Alfa es igual a, coseno inverso de A, sub 1 partido por R, es decir 2 partido por raíz cuadrada de 14. Alfa es aproximadamente, 57.69 grados. ¿Cuál es el ángulo entre el vector R, y el eje Y? Beta es igual a, coseno inverso de A, sub 2 partido por R, es decir 1 partido por raíz cuadrada de 14. Beta es aproximadamente, 74.50 grados. ¿Cuál es el ángulo entre el vector R, y el eje Z? Gamma es igual a, coseno inverso de A, sub 3 partido por R, es decir 3 partido por raíz cuadrada de 14. Beta es aproximadamente, 36.70 grados. Si necesitas ayuda en la resolución de algún problema en matemáticas y física envíalo a mi canal, tu canal y suscríbete, además activa la campanita para que te lleguen los nuevos vídeos. Y recuerda, pronto continuará.